Mi nombre es María del Socorro Magdalena Aguilar Uriarte, bueno, pero me dicen Soco. Eh, actualmente vivo en Celaya, con mis tres hijos. Yo vivía antes aquí en el Distrito Federal. Nos fuimos a, a vivir a Celaya, allá vive mi familia. Estamos experimentando una vida muy tranquila. El aire es limpio, no hay tráfico. Tenemos una vida, una calidad de vida mejor y eh, en todos sentidos, comemos juntos todos los días y disfrutamos muchas cosas que aquí no podíamos disfrutar. Eh, estamos obligados a regresarnos aquí a México Distrito Federal el, el próximo julio ¿no? para el siguiente ciclo escolar de, de mis hijos. Eso es eh, el resultado de un acuerdo, acuerdo entre comillas, al que se llegó el 10 de septiembre de este año del 2012, en el juzgado de familiar. Cuando llega Soco conmigo me pareció ver una persona con, con una venda en los ojos, literalmente. ¿eh? No sabía absolutamente nada de su asunto. Eh, lo primero que me dijo fue eh, Hace un mes estuve a punto de firmar un convenio en el que cedía la custodia de mis tres hijos. Lo que pasa con Soco es que trae una, como una trayectoria muy larga en la que ella vivió una violencia eh, dentro del hogar, lo que le, a ella le obliga a salir de, de, de, de ese entorno para, protege, por, para proteger a sus hijos. Fui, metí este, el expediente eh, con todas las pruebas ¿no? del porqué, la decisión de irnos a vivir a Celaya, eh, y de repente mi expediente se desapareció me decían que mi expediente se encontraba en un limbo jurídico. Esta situación de cambio de domicilio, a pesar de que ella sí, sí notifica en términos del convenio que celebró de divorcio, eh, eh, ocasiona que el señor le inicie ciertas demandas. En todo este tiempo que el expediente estuvo perdido, supongo yo que pues, él tuvo tiempo para revisarlo y, y planear una estrategia, y no solamente le inicia una, le inicia un total de tres demandas. La primera de cambio de guarda y custodia, otra de eh, modificaciones al convenio, este, eh, una de alienación parental, en la cual le, le reclama que es una mala madre, le reclama y le dice al juez que bueno que ella este, no tuvo los cuidados necesarios al, al cambiar de residencia a sus hijos, y otra de daño moral, en la cual pues le reclama una, una suma importante por unos supuestos daños morales que le ocasionó al cambiarse de residencia. Porque sí quiero mencionar y aclarar que mi ex marido es un abogado corporativo, es un abogado corporativo con poder, es un abogado corporativo con clientes muy importantes. Ella lo único que sabía que traía una piedra encima con una bola de juicios además de toda esa presión que había y de mi ineptitud para entender todo lo que estaba ocurriendo pues también hay castigos económicos que yo estaba de verdad pues ya en un rincón ¿no? donde yo decía pues si ya no puedo más ya no puedo seguir adelante pues que se lleve a, a, a los niños ¿no? o sea, yo no quería que mis hijos se quedaran sin escuela Dejaron de ir a la escuela porque, porque no había medios para que fueran a la escuela, ¿no? Y entonces un chiquillo de, de 10 años o de 12 años no logra entender por qué, por qué, no, se le, por qué no se le lleva a la escuela, ¿no? Eh, ¿Por qué no, no se le provee de lo, de lo más mínimo cuando es un derecho fundamental, no? Lo que presionó a la autoridad verdaderamente sí fue el dicho de un menor, de sus menores hijos, que fueron a gritar al juzgado que no tenían educación, que fueron a hacer valer esa voz, y gracias a eso la autoridad despertó para llegar a un arreglo, para llegar a un convenio, porque pues sí se, vol se volvió un volcán de expedientes de este tamaño, ¿no? Yo, llegando al juzgado, no sabía yo ahí... Es como si llegaras a un lugar donde hablan otro idioma. No sabía yo cómo defenderme, no sabía yo qué decir. Es una problemática que muchas gentes, muchas mujeres en particular, vivimos en México, yo también la viví, este, en donde llega un momento en que nos sentimos humanamente pisoteadas, humanamente este, en el piso. Cada vez que me paro en ese lugar, me, me siento como si estuviera en un país que no conozco y que no me sé expresar y que no sé hablar y que no, no tengo ningún recurso. No conocen la mayoría de la gente el, el sistema, el, el lenguaje jurídico, la, el, los pasos a seguir dentro de un procedimiento y la autoridad no te ayuda, ¿no? Y soy una persona que, que estudia y que se prepara y todo y aún así llegar ahí es, es estar como, como con una banda en los ojos, ¿no? como vivir en la oscuridad. El problema es que el derecho solo puede ser ejercido por quienes lo conocen, con quienes le, conocen el lenguaje. Yo decía que es como esta película en donde todos se ven códigos binarios y entonces solo quien entiende cómo está formado ese código binario entonces puede ver la realidad. Todo este manejo de información y este manejo de lenguaje que uno no entiende es lo que te pierde ahí. Y eso genera una distancia en los procesos de, de, de, de administración e impartición de justicia. Entonces, yo nada más veía que mi expediente iba creciendo, creciendo, creciendo y se metían incidentes y papeles y contestaba y no sé qué, volvía a contestar. Y ahora nos demandaron de quién sabe qué y entonces hay que demostrar aquello, y entonces mete aquello. Pero yo la verdad no entendía realmente qué era lo que estaba sucediendo. Dices, bueno, ¿hasta dónde llega la imparcialidad de la autoridad? Porque pues nada te quita como ser humano darle una orientación a cualquier gente, simplemente es facilitar, ¿verdad?, la obtención de justicia y, y, y que la, la justicia sea pronta y cumpla el requisito de ser pronta y expedita. El trato inhumano, ¿no? Los juicios a priori, ¿no?, de sentarme yo en el, en, en el escritorio de la Secretaría de Acuerdos y cuando yo estoy contestando y no, no entiendo una pregunta, ¿por favor me la pueden volver a hacer? Ay, no me diga que no la entiende, por favor, señora, ¿no? Entonces me llaman a llamar a la juez, y sabe la juez, ¿qué estudió? Pues, licenciatura en comunicación, Ah, su estudios de licenciatura, sí, porque cómo no entiende la pregunta, le digo, pero es que no está bien formulada, o sea, está, es, hay una tendencia en la pregunta, ¿no? Parte eh, de la dificultad de acceso de las mujeres a la impartición y la procuración de justicia tiene que ver con que el diseño jurídico para este proceso es discriminatorio. Yo ahí soy la, la, la loca, la mala, la que se llevó a los niños, la criminal, porque soy, así me tratan como criminal. Es un derecho patriarcal que va a proteger primero que nada la figura de la propiedad, de la propiedad privada, del patriarca, eh, sobre las mujeres y los niños. Definitivamente sí hay una diferencia en el trato de la mujer con el trato del hombre. La secretaria de acuerdos en mi cara me gritó, ¡Usted se los llevó! ¡Usted se llevó a sus hijos! A ver, a ver, yo vine y avisé, o sea, yo no sabía. Usted tenía que haberse esperado a que la juez dictaminara. A ver, yo no sabía eso, yo vine, cumplí, yo avisé en, en mi convenio. En ningún renglón dice que no puedo cambiarme de, de lugar de, de vivienda, ¿no? de dirección, simple y cuando avise. ¿no? Y eres calificada ¿no? como persona, como... como para ver si eres eh, buena madre o mala madre, ¿no? Entonces, cuando la autoridad no es para eso. Obviamente son mecanismos de control, porque finalmente es lo que ¿no? Porque pues soy una chiva loca o vaca loca que se brincó las trancas dos veces. Y llegas y lo primero que te preguntan, ¿es usted buena madre? ¿Usted los cuida, los niños? Este, ¿Quién está con ellos? Cuando usted, ¿usted trabaja? ¿Cuánto gana? Todas estas metidas de, de demandas, ¿no? De demandas de todos tipos, ¿no? Desde daño moral, este, alienación parental, custodia de los ni reclamar la custodia. El caso de alienación parental es uno de los ejemplos importantes donde se desprestigia fundamentalmente a las mujeres pero también a niños y niñas por considerar que se encuentran en un estado mental eh, poco razonable, poco objetivo. Finalmente es una figura construida para coaccionar fundamentalmente a las mujeres. Transforma al sistema judicial en un aparato de chantaje y coerción. ¿Pero qué te van a decir cuando vean mi documento? ¿Es un acuerdo, señora? ¿Usted accedió? Sí, todo lo demás no cuenta. No cuenta que mis hijos no estaban yendo a la escuela y que puso una mamá lo primero que ves por el bienestar de sus hijos. Eso no cuenta. No, yo accedí. Yo sí iba con esa ignorancia ¿no? a, a, al juzgado décimo, pensando que iba a ser un lugar donde iba yo a encontrar la justicia y la verdad. Y me di cuenta que no existe la justicia y la verdad en ese lugar. ¿no? Me di cuenta que, al contrario, el que sabe contar las mentiras y las cuenta mejor, ese es el que gana. En general, la gente, cuando ya tiene información, cuando ya conoce cómo es el proceso legal, ya con la, con la información este, correcta, idónea, este, ya pueden llegar con una certeza, con una seguridad a la autoridad y ya tener más probabilidad de ser escuchadas las mujeres, ¿no? Entonces tú te tienes que fortalecer de alguna manera, tienes que hacer grande, ¿no? Y, y, y, y poder sacar la fortaleza interna para decir tengo que seguir adelante, tengo que ver cómo lo hago para entender todo lo que no entiendo. Es necesario que nosotros mismos tomemos las riendas de, de, de, nuestro, de nuestro propio proceso y eso pasa por eh, acercarnos al derecho y, sobre todo, yo diría a los derechos humanos, que me parece que constituyen una herramienta más profunda. Hay que hablar de lo que nos está pasando. Yo creo que ese es un grave problema que tenemos las mujeres en, en todos ámbitos, que nos quedamos calladas, ¿no? no hay que callarnos, hay que decirlo, hay que sacarlo, y eso pues, nos tiene que dar más fuerza para poder pues, salir adelante y encontrar, si no una solución, pues, una alternativa al ¿no? problema.